¿Qué pasa chicos y chicas? Hoy estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich y hoy os traigo un vídeo de la sensibilidad de leche actualizada, ¿vale? Por eso este vídeo va a durar tan poquito, pero os voy a decir una cosa. Voy a estar un poco menos activo, ¿vale? Porque... Eh... Me han cambiado la Play, ¿vale? Me han quitado la Play en mi habitación, en mi cuarto. Y voy a tener eh, un PC, ¿vale? Estáis viendo aquí mi precioso PC. Que todavía le queda comprarle el procesador y todo, que me va a costar 500 euros por ahí. Pero bueno, poco a poco, chicos. Eh, no voy a poder jugar al Fortnite todavía en PC. Pero sí voy a poder. Eh... Hacer videoreacciones reacciones en directo en Twitch. Pero de momento solamente puedo ver vídeos en Twitch, ¿vale? videoreacciones reacciones. Así que ya sabéis, seguirme abajo. Si queréis ganar también pavos de este Fortnite y todo eso, seguirme abajo en la descripción de Twitch. Una vez dicho eso, chicos, vamos ya con la sensibilidad de leche. Y espero que les guste el vídeo. Suscríbanse al canal, chicos. Y hasta la próxima. Adiós. Y bueno, chicos, esta es la sensibilidad de Leche. Aquí está correr automático activado, construir inmediatamente desactivado, vibración desactivada 1,7 en construcción 1,6 edición, 63 horizontal, 66 vertical, que es bastante rápida y esto es un poquito lento. Bajamos un poco y con la mira, tenemos 11% y 12%, los potenciadores como veis desactivados, lineal, amortiguación desactivada y zona sin uso. Del mando 10% y 8%. Pedal de control desactivado. Bueno chicos, eh, esa era la sensibilidad del ETSE. Y os voy a decir una cosa antes de terminar el vídeo. Estoy pensando en subir vlogs y vídeos graciosos, ¿vale? Así con la cámara, así uf, con el móvil. Así que decímelo por los comentarios. Y además también, si queréis que traiga sensibilidad de la gente profesional de Fortnite, por ejemplo, de eh, más sensibilidad de Wolfis, Jovetti. La sensibilidad de buga, yo que sé, de teclado y ratón también me vale. Os la traeré, chicos, os la traeré. Así que decímelo por los comentarios. También me podéis decir vuestra sensibilidad, ¿vale? Voy a traer sensibilidad de suscriptores. Mucha gente me dice que suba su sensibilidad, ya que es tan buena. A ver si es verdad. Decidme vuestra sensibilidad por los comentarios o por Instagram, ¿vale? También tenéis mi Instagram en la descripción. Pero bueno, ahora sí que sí, me voy a despedir. Soy un pesado, lo siento. Hasta la próxima.